el 22 de febrero del 2020. Como se ve, el sábado 22 de febrero, casi a las 3 de la tarde. Este estado, en donde dice que me parecía tan interesante que sería el último estado, fue do, dos días antes de que mataran a Alexa. Después pasó el asesinato de Alexa, ¿tú La rifa me envenenaron y publiqué esto. La cosa es que publiqué este estado en donde había puesto. Andrés me había envenenado con bizcocho. Incluso en el libro lo di fue a él dándome un brazo gitano. Ahora. En este el libro. Ahí está la foto. Esto es la muerte. Carol, Charlie, Ariana, Desiree, Aleira, yo, Alexa, Andrés, los enfermeros que venían aquí. Los de la radio, la policía corrupta, los que me quieren matar y la representación de todos que van a la iglesia. Ahora hoy, Andrés llegó con un bizcocho brazo gitano. Se lo podía mostrar. Ahí está el brazo gitano que Andrés me trajo.